tu propio estilo personalizando tus mascarillas. Puedes tomar los dibujos o decoraciones de las ropas que ya no utilices y colocárselos. Y si tienes pintura acrílica, puedes decorarlo con símbolos o quizás con tus personajes favoritos. Mm, ¡Eso tiene estilo! ¡Equipo 009!